La sabanacha agua, si conmigo solo se desagua Le gusta aunque no maneje guagua Con los ojos me habla y ya sé lo que quiere Activa sus poderes Y los juntitos nos sacamos el estrés Toda la semana, guacha, deseándote Porfa con incertidumbre no me dejes Vamos a elegir un día Y me dijo que, que le gusta que no veamos los viernes Tengo los truquitos con lo que ya se viene Sabes que el sábado sanece con mi bajo, llamo de no sin que se enteren Para que la mala lengua no se nos pegue Si entre los dos está todo más que claro El resto no importa, lo dejamos de lado Quiero que baile mis canciones como bailan los TikTok Me tiene cantándole pop, aunque no es cantante soy su fanático Se convirtió en mi antídoto, voy sin escalas y me llama se queda corto un solo encuentro Semana, pero la cosa está clara que ninguno le hace drama al otro Me mandó una foto que me recordó aquella noche donde Yo no me la quité y ella tampoco se me quitó No dimos cuando la paré y el resto no nos importó Al toque me la quité, no sé bien si fue la nave Con que sé por la manera en la que le paré Yo no sé inquiler, no no esa no martiler Esa de Aquiles Siempre le doy lo que me se viene, Sabe que el sábado está reservado Ella sale con amigas y yo con mis pagos Pasemos de sin que se enteren Para que la mala lengua no se nos pegue Si entre los dos está toma más que claro El resto no importa, lo dejamos de lado Vamos. La, la, la, ve Indiquen, go, y la familia como Shakey le, torno mate esa bandidad.